¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Soy David Peña, presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Es un gusto saludarlos hoy en el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Les cuento rápidamente que en México hemos estado haciendo un trabajo muy eficaz, muy eficiente a favor de estos temas, a favor de la condición que pueda ser certera, que pueda ser digna que pueda ser equitativa para todos los nuestros. Nuestro esfuerzo tiene que ver con lograr que a partir de un centro de gravedad poderoso, los enfermos con estos padecimientos tengan la oportunidad que merecen en el país. Estamos haciéndolo, lo estamos haciendo bien, no es fácil, no ha sido sencillo, no seguirá siendo sencillo, pero no lo vamos a dejar de hacer con toda la contundencia, pasión y entrega que se requiere para estos temas. 90 asociaciones mexicanas están alrededor de la federación y este año más de 15 eventos muy importantes a nivel nacional serán parte de la visibilidad que queremos darle a las enfermedades raras en este día. Les agradecemos por todo lo que ustedes están haciendo desde Rare Diseases International, desde EuroDis para que desde la Organización de las Naciones Unidas se pueda contemplar a este esfuerzo como uno necesario para crear condiciones de certeza y dignidad para todos los nuestros. A los hombres y mujeres que han participado de esta jornada intensa, nuestro agradecimiento más profundo y sincero. Muchas gracias por todo lo que hacen y nosotros seguiremos haciendo la parte que nos corresponde. Muchísimas gracias a todos ustedes.